Chicas, ustedes sabían que si se suscriben, les crece la No sé qué. Chicos, vamos a curar. A ver, chicos, o sea, ¿saben cuánto tiempo llevo sin subir video? Fue hace 84 años. Ese tiempo, ese tiempo en el que mi compañero, shadow 163, comerciano 111, se la pasa editando, brother. Así que, por favor, un gracias en los comentarios. Te perdía por decir, gracias por editar mi clinch diario. ¿sale? Chicos, este es el. Puzzle de gimnasio más fácil que he visto en toda mi vida. Okay. Chicos, como ustedes sabrán, tengo aquí rayo solar, ventisca, lanzallamas, llamarada, atracción, robo. Que okay, chicos, son unos movimientos buenísimos. Así que vamos a pelear con Giovanni Gigadrenado. Uy, una disculpa. Gigadrenado. Uy, otra disculpa. Y, ¿Y quién sigue? Oh, Don Gigadrenado. Uy, otra disculpa. Ok. Chicos, me da mucha risa pasármelo así, ¿eh? O sea, de verdad. ¡Sí! No. No, manches, No. No, sí me metí en problemas. Ahora sí. Y ahora descanso. Para que no me pueda envenenar. Ahora sonámbulo. Sí, chicos. Efectivamente. Soy muy bueno en el chip... Ok, no. ¿Qué me miras? ¿Qué me posas, estúpida babosa? Pidgeot se muere en el próximo turno por veneno. quien se muere. Bye. Estoy bien imbécil, ¿verdad? El señor es muy inteligente. Es tan inteligente que los ha hecho creer a todos que es pendejo, señor. Que okay, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, o sea. Nada, nada. ¿Se acuerdan que están en problemas? Wey, neta, Póngame aquí abajo. Estás bien ¿En imbécil, ¿no sé. ¿sí? O oh, oh, oh, no, si sí estoy en problema A ver, ¿cuánto va? Ah, no, si sí resiste Lo digo para tranquilizarme, en realidad no tengo ni idea ¿Cómo va? 3, 2, 1 Ahora Nada más tienes que quedarte De perdida dos veces, ¿sabes? Nada, no. no, ¿tú qué? Gracias, gracias Ahora chicos, ustedes sabrán Que ya estamos en la fin Mírale éxito, mi rey ¿Tú saben que actualmente si encuentro un Pokémon que tenga con mis sueños podría ser el mejor counter para Snorlax? Sí Sí <risa> Tienes que llegar a chingar la mano. <risa> en el momento que yo estoy hablando... Mira, no me... <risa> hijo de la fregada. No, no, no. No, no. No, no. no, chicos, ya me mató, ya sin problemas Nada más nada pasó Porque estoy 10 niveles abajo 10 niveles abajo Algo me dice Que voy mal en niveles eh No, y ya no tenemos Alcuentes, no, pues nada más queda Hacer la, la Andromans Classic vale es, golpe cuerpo Reza Fuerza Descanso Sonámbulo. Sonámbulo. Mans Classic. No creí decir esto, pero estamos de la fregada de niveles. Nunca creí que íbamos a estar tan abajo de niveles. ¡Se murió! <risa> ¡Ya! ¡Ya! ¡No manches! ¡Neta! ¡Neta! O <risa> <risa> es que me tengo que reír para no llorar Dos muertos y uno era el más seguro O sea, Jolteon Ok, este, hace unos episodios Creo que ya perdimos todo el equipo del episodio De esa vez ¡Coño! No, todavía tenemos a, a King. Ok, sacamos a Hitman Lee Hitman Lee es clave En estos momentos Hitman Lee es el mejor Pokémon Junto con nuestro querido Juanita. Necesitamos un tipo eléctrico, porque siempre se necesita un tipo eléctrico. Ahora, chicos, ¿dónde es el único lugar donde no hemos capturado que hay Pokémon tipo eléctrico? Efectivamente, ruta 10, túnel roca. Arramos, subimos, subimos, subimos, suelta suéltame. Aquí tenemos una, un Pikachu. Pikachu, ok, no me quejo. Y además, todavía puedo aprender Raya, entonces nada mal. Lo dejamos en amarillo. Con miedo de dejarlo en rojo. Super bola. Listo. Efectivamente, chicos. Capturamos un Pikachu. Mort, ¿cómo has llegado hasta allí? Si estábamos literalmente el uno junto al otro. Necesidades del guión. Vamos a hacer un pequeñísimo corte. Voy a levelear. Y regresamos. He regresado. Con miedo, la verdad. Oh, por Dios, tengo miedo. <risa> de perder esta cosa. Pero no. Chicos... Última pelea, última, la última ruta, la calle Victoria. Después de mucho, pero mucho, muchísimo tiempo, tengo que decir qué gran viaje, la verdad. El equipo ahora es Pikachu, miedoso, con electricidad estática, trueno, ataque rápido, rayo y pantalla luz. Pidgeot, una naturaleza alegre, no me acuerdo qué hace, creo que es neutra Pista Lince, alada cero, ataque al abuelo y ataque rápido. Lapras. Con naturaleza modesta. Con rayo hielo, surf, hidro, bomba y canto mortal. Nuestro queridísimo. El que ha estado desde que lo capturamos. Nido King. por the quick kill. Con terremoto, doble patada, picotazo, venenoso y mega cuerno. Hitmonlee. Fuerza, patada, salto alto, demolición, mega patada. Y por último, Rapidash, Lanzallamas, llamarada, giro fuego y bote. Ok, chicos. Tengo que decir. Tal vez no fueron los primeros que capturamos. Yo ya... Fucking sock bro, o sea, vamos. ¿Dirán ustedes por qué lo evolucioné así? No sé, no sé, me dio un ataque Esta la voy a meter y esta creo que me la puedo llevar, no sé Ok, ok ¡No! La fallé, la fallé, la fallé y la fallé a lo grande ¡No! Y la fallé aún más grande oh. ya, ya llevaba un rato sin morirse nadie Ay, ah, ya sabía A llorar al velorio Y le puse Vix Y se murió Ok, creo que la idea Ya Por favor Creo que la idea en sí Era hacerlo así desde el principio No voy a pelear ya Y chicos, lo logramos no me vengas con tus... Ay, ah, saben, es como para ya terminar de estorbar al jugador, esto ya es otro nivel. No digas mamadas, Mary Jane. Chicos, chicas, ahora sí, para no hacerlos esperar. La liga porque ok, chicos. Cinco entrenadores. Una vez que entremos por aquí, no tendremos vuelta atrás. Ahora sí, chicos, tengo que decir que tengo miedo, chicos. Vamos con Roray, y no los voy a hacer como lo no Hoy uno, mañana otro Vamos a ir todos de una Padre nuestro que estás en el cielo ¿Qué chicos? Dirán ustedes, ha regresado Y claro que sí, y con Danza Pétalo Dirán ustedes, ¿Por qué estoy a nivel 60? Por llegar y está a nivel 60 <risa> No quiero Verde de Efectivamente chicos, quemado Solamente tenemos que para hacer algo oh, ¿cómo? Se paralizó Y se enamoró, ¿verdad? ¿Cómo te puedes enamorar de esa cosa? Ay, el amor Hey chicos Ustedes saben, después de cada combate Hay que curar, así que Restaurar todo Y el siguiente es más duro de roer Siendo Bruno, Pero aquí no tengo estrategia como con Lorelei Nada más tengo un Pokémon Al cual le confío mi vida no le debí de haber cambiado tanto Te ofrecí mi amistad Y te culeaste a mi perro Ey, ey, ey, ey Permiso de una, no dos En ah, sí, tengo miedo Tengo miedo, no, tengo miedo no, no, no, no. Aquí no muero, eh. Yo me voy a morir aquí. Terremoto. Todos son débiles o neutros, excepto Vairklo. Así que vamos con un somnífero. Funcionó. Danza pétalo. Danza pétalo. No te, no te confundas por lo que más quieras. Vamos, vamos, vamos. vamos, vamos. Ok. Va el MVP, va plume MVP Por favor chicos, o sea, eso sí No lo vi venir Para nada, o sea, ¿quién sigue? Agatha A ver, yo siempre contra los tipo fantasma Tengo siempre a nuestro queridísimo Un tipo fuerte ¿por qué? No sé, pero siempre funciona Vaya, no encuentro fallas en su lógica Lanza llamas Camarada. Lanza llamas aunque más que tipo fuego es tipo veneno, ¿eh? O sea, nada más digo, ¿eh? Lanza llamas. Lanza llamas. Y con esto... Y un chingazo más... No. Gorda puta. Lanza llamas. ¿Listo? ¿Listo? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Qué? No. ¿Qué? Ok, Lance, el, el alto mando tipo volador Si vi bien, nosotros tenemos granizo Nosotros tenemos ventisca, canto mortal Es algo que ahorita no creo que necesitemos Ah, sí, sí lo vamos a necesitar, pero... Yo tengo fe Vamos a hacer esto Primero, estriar a los, por lo tanto, granizo y ahora ventisca. Ahora rayo hielo. Ok, ok, ok, ok. Mochila. Hola, bitches. it's me Dora. Rayo hielo. Ay, oh, Dios. Se viene, eh. Dragonite. Bien. No. Chicos. Última pelea. Tengo que decir que esto fue un gran viaje con ustedes. Pues nada. ¿no? Vamos. El campeón. Vamos, vamos a ver esto. Vamos a hacer. Nuts a <ríe> Rayo y hielo para que se te quite lo engreído. Surf, listo. Venusurf. <ríe> ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos la jugamos? ¿Nos la jugamos? Ventisca. <ríe> ¡Oh! movieron chicos! Congelado, eh. No digo nada, pero ahí los hacks están de mi lado Sí Sur Ok, okay. Giga drenado No, nada, nada, nada, nada. Golpe, no, pues puedo envenenarlo Envenenate, eso <risa> Ay, vieron que es... A ver, ¿quién aguanta un golpe? queridísimo. No Venga, patada No Kidman Cayó, pero no la pues. <risa> Esta se gana chicos El primer loque que subo completo al canal se, se gana Ok, vamos De nuevo Lance no, no, A ver, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Dame! Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. ¿Lo logré? Lo logró. ¡Lo logró, señor! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! ¡Metrosidad es mía! Lo logramos, eh. Lo logramos. Yo cuando vi que falleció y dije no. Ya aquí quedó. Pero no. no. Así que chicos, tengo que recordar todos y cada uno de mis Pokémon. Que la mayoría nada más han estado tres episodios, pero... Lapras, Gran Pokémon, Hitmonlee, Vileblue, Rapidash, Didgett, Nidoking. Chicos, vamos a hacer un pequeño este momento para decir... Que el que más tiempo estuvo con nosotros fue Vileplum, Pituit y Nidoking, porque estuvieron todos juntos chicos, hay que recordar también que Lapras ha estado de MVP, aunque en realidad en la liga el MVP fue Vileplum, suena muy chistoso pero en realidad sin Vileplum no lo hubiéramos hecho, hay que recordar también a los que nos ayudaron que fue Blastoise, Gaultium, Snorlax, esos tres fueron como unos grandes a la verdad. También nuestro querido Crowley, aunque no duró ni un, ni un episodio, pidió tu pasado, todo. Todo. tengo que agradecer, chicos, la verdad. No creí pasármelo, la verdad. Yo dije, sí voy a perder, la verdad, pero no. La verdad, me sorprende mucho, la verdad, la verdad, la verdad. Ya dije mucho la verdad, así que... De verdad, muchas gracias, chicos, por, por ver este loque, Les agradezco. Pueden dejar un comentario aquí abajo. síguenme en Instagram y Facebook. Suscríbanse, denle like porque me apoya muchísimo. Y, y si no, se si les dan cuenta que subí un video, pueden seguirme en Instagram. Ahí siempre publicó una tontería para decir que ya subí video. Así que vamos a hacerlo más rápido porque, fin, ya está. Bien, ¡Ah! chicos, ganamos. Es chistoso, no se guardó. Por lo tanto, no hay no puedo entrar al al sitio, sí, no pueden entrar así que chicos, les agradezco todo corazón adiós